J.P. Production. Ey! Hey, hey, hey. wow. Wow, wow, wow! Lara! Lara, uh. Lara, Lara. Uh. Yeah! Ah! Uh. Salgo a la calle con un arma que te dispara, pero no con balas, sino con flow. Más tengo cortada, pero no soy como esos que juegan tener una glow La verdad no sé soy quién soy, don't give a fuck, pues yo quiero otro round. Ya no contesto el phone, no, no tengo tiempo para amor, pero espero una coli para verme con tu short y yo solo quiero hacer money. Cuidado si viene la poli, mejor esconde la 40. Fuck, den, ya me conocen, camino por el barrio y se escuchan toses Mi mente voces. Tu chica es una loca, ya me quiere, está adicta al roce Cuidado en la calle que te disparan, mi lírica son como bala Tengo todo lo que te, te le faltaba, ey, Muchos estilo y ganas mujer Yo no cómo es esos tipos, lo mejor de tu es mi equipo, I'm too. Hay con todos mis chicos, no miran lo feo porque estamos lindos. Blow, level, niveles, ando caminando más fresco que la nieve. Trap, en mid, en el boss quieres un poco, pero que eres, salgo con mi chico de la esquina, muy tranquila, Nike que combina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 Cuidado si viene la poli, mejor esconde la fortifacten, ya me conocen, camino por el barrio y se escucha entonces, mi mente, voces Tu chica es una loca ya me quiere Es adicta al roce Cuidado en la calle que te disparan Mi lírica son como balas Tengo todo lo que a ustedes le faltaba Ey, muchos estilo y ganas Ay, muchos y ganas